¡Saltar! <risa>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 el autobús alegres van por toda la ciudad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 Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí, estaba vacía Y el perro no lo consiguió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 De papas más Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno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 lados caminar no corras juega seguro cruzar caminos hacia el otro lado puedes ser seguro con tu mano en la mía alto ¿Qué ves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 ¡Suscríbete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 Tiene un corderito, su lana blanca como la nieve. Donde sea que Mariba, que Mariba, que Mariba. Donde sea que iba, el cordero también irá